Como ya sabéis, existen miles de tipos de genéticas diferentes de marihuana. Dependiendo de la variedad que escojas, las plantas tendrán un sabor, un olor, una estructura e incluso un color diferentes. Por ello, hoy vamos a centrar este Top Cultivo en responder cuestiones acerca de los colores del cannabis. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La siguiente pregunta nos la envía Valentina desde Monterrey, México. Valentina nos pregunta cómo puede favorecer el color de sus plantas. Hola Valentina, la coloración de algunas variedades del cannabis puede variar como un proceso natural de la floración. Si quieres potenciar este cambio en su coloración existen diferentes técnicas para ayudar a que estas tonalidades exóticas sean potenciadas. Una de las más sencillas es la de variar el pH en función al color que quieras que predominen tus plantas. Si lo que tienes entre manos es una genética con tonalidades rojas, deberás darle una irrigación con niveles altos, siempre dentro de los límites de 6 a 7 de acidez. Si lo que quieres es potenciar el color morado, le favorecerá un pH neutro. Y por último, si lo que quieres es favorecer los tonos azules, los niveles deberán ser alcalinos. Estos niveles de acidez interactúan de forma que las moléculas de la planta presentarán sus tonalidades con toda su potencia. Otra de las técnicas que puedes emplear es la de generar un intervalo térmico amplio, creando con un climatizador una diferencia de unos 10 grados entre la temperatura máxima del cultivo y la mínima, que corresponden a los ciclos de luz. Si haces esto podrías contribuir a que estas coloraciones puedan manifestarse de forma más clara. Por último, también podríamos añadir que la nutrición también afectará la coloración de tus plantas. Por ejemplo, si usas mal el nitrógeno y lo aplicas ya entrada a la fase de floración, es muy probable que aunque hayas adquirido unas genéticas moradas, no puedas ver el color en sus cogollos u hojas, ya que no desaparecerá del todo la clorofila y no gozarás de esas tonalidades tan exóticas. Recuerda que usar carbohidratos y azúcares en la floración favoreciendo los procesos de maduración en la planta con productos como Top Candy ayudarán también en que los pigmentos de estas variedades puedan lucirse. Y hasta aquí ha llegado el Top Cultivo de hoy. Esperamos que os hayan sido útiles estos consejos y desde ahora sepáis un poco más sobre la planta que tanto nos gusta. Recordad, si tenéis dudas ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. ¡Salud y buenos humos!